Hola a todos y todas, mi nombre es Breno Bringel y junto a Julián Rebón coordino el diploma en protestas y movimientos sociales de Claxo. Me da mucho gusto y mucho entusiasmo poder invitaros a que os suméis a esta oferta formativa, educativa, pedagógica eh, que reúne a más de 10 profesoras y profesores de diferentes países de América Latina y del Caribe. Tenemos básicamente dos grandes objetivos ¿no? con este curso. El primero de ellos es académico y queremos a lo largo de los próximos meses discutir, examinar, conversar colectivamente alrededor de las principales teorías y métodos para pensar la protesta y los movimientos sociales. Eso nos parece muy importante en estos momentos en el que se está reconfigurando la conflictividad social, en el que diversos tipos de estallidos ¿no? desafían también teóricamente y metodológicamente las formas a través de las cuales pensábamos antes las protestas, los movimientos y también además tenemos el desafío de pensar las derechas en las calles, las protestas de los movimientos conservadores. ¿no? Estos son solo algunos de los muchos temas que estaremos discutiendo a lo largo de estos próximos meses. Pero también, y en segundo lugar, eh, nos parece que el curso es muy, muy importante porque no solo tenemos un objetivo académico, sino también un compromiso político de incidencia y militante y por ello creemos que es una herramienta y un instrumento muy importante para la formación político-activista, militante, para entender mejor nuestras luchas, los desafíos de las luchas de nuestra América y a partir de ahí poder juntas y juntos caminar en la construcción de otros mundos posibles. Nos vemos, espero que nos veamos en breve en la diplomatura.